Ensalada de plántago mayor. Ingredientes. Una naranja dividida media luna. Cuatro o cinco hojitas de menta no tan grandes. Un puño de hojas de plántago no tan gruesas, más bien tiernas. Sal. Y aceite de oliva. Recomiendo que si es la primera vez que haces este tipo de ensalada, usar poquitas hojas de plántago porque es amargo. Y eh, cortar en forma fina, en tiritas. Agregamos el aceite y la sal. Y eso es todo. Aquí está la ensalada de plántago con naranja. Y buen apetito.